Super bien, le gusta mucho acá Chile. Me hermana le gusta la tranquilidad acá, viene a relajarse, desconectado de todo. La pasarlo bien. Was an excellent program. And the views were spectacular, with the cactus and the, the desert. Yes. It's really a, a pleasant climate to to vacation in. In Chile, fühle ich mich frei, glücklich und entspannt.